Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro videojuego latinoamericano porque ya estábamos como muy quieticos de no poderles traer nada estaba súper súper ocupado pero ya de bastantes cositas y eso me da tiempo para ponerme a hacer otras que también tengo pendientes eh, con algunos conocidos y amigos bueno pues el día de, de hoy les traigo este videojuego que se llama Horizon Chase Turbo y es un videojuego muy interesante porque fue desarrollado por una empresa, una desarrolladora de Brasil llamada Akiris. Yo, yo le, la leo así: Akiris Game Studio. Puede que en verdad no suene así, sino como Akiris. Pero yo la leo: Akiris Game Studio. Este videojuego originalmente salió en el año 2015 para Android y para iOS. Pero ya después fue lanzado obviamente para otras eh, plataformas Como Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Playstation Vita Por supuesto Windows eh, Aparte le han ido agregando expansiones Desde el 2019 ha tenido tres expansiones Entonces es un juego muy interesante Que pasó de ser un juego de, de, de, de celular Para convertirse también en un juego de consola es un juego muy interesante porque evoca los juegos de carreras de, de, pues de, las, de, las, de, de, de las consolas clásicas, entonces es muy interesante. De por sí el diseño me parece muy atractivo eh, y, me, y la musiquita está muy, muy chévere, tanto que me hace recordar un poco como, pues como ese tipo de música que de verdad no encontraba en estos juegos de carreras, eh, de, de por ejemplo de Nintendo, ¿no? Y incluso recuerdo, pues creo que el que más llegué alguna vez a jugar Fue este juego de Top Gear Que si no estoy mal era como en ese momento Como de los más conocidos, ¿no? Yo, yo realmente no soy fan de los juegos de carreras No soy mucho de jugar juegos de autos o de carreras Pero esto sí recuerdo haber jugado Top Gear algunas veces Era un juego dif difícil, no lo digo Por lo menos para mí lo fue Pero que era muy entretenido y especialmente era por eso, la, la, la, la banda sonora, todo esto, ¿no? Entonces vamos a probar el, el Horizon Chase Turbo, que si no estoy mal, incluso ya sacaron segunda parte, ¿no? Yo por aquí ya había hecho algo, creo que en las campañas llevaba... Es que miren, aquí ya están incluso las otras expansiones, yo no sé cómo funcionan. Pero En el World, World, World Tour, eh, comienza uno por California y tiene que hacer las diferentes... Pistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí San Francisco yo no he bloqueado. ¿cómo es la cosa? A ver, esta ya la hice, esta ya la hice y me falta esta. Pues vamos a hacer, pues vamos a hacer esta, ¿no? O comenzamos por la primera para que vean cómo funciona. Vamos a ver la primera. Por el momento, estos son los autos que, que tengo disponibles. A medida que uno va ganando carreras, le van a dar como unas monedas. Y con esas monedas, pues ahí se van a ir desbloqueando nuevos autos, como pueden ver, ¿sí? Eh, hay autos súper extraños, ¿no? Desde autos clásicos hasta autos eh, modernos, deportivos, pero también muy... muy es... Hay carros que uno dice, bueno, pero este carro que hace acá, por ejemplo, este. Este que hace acá. Pero así, eso es lo interesante del juego. O sea, le han dado muchas muchas cositas interesantes. Por el momento, uno de mis preferidos, o el que quería usar más, si no estoy mal, es... ¿Es este? No. Es este, porque la verdad es que tiene una, una buena calidad de manejo. Bueno, por ejemplo, una de las cosas del juego es que uno puede iniciar con turbo al principio del juego si uno eh, inicia bien, eh, toma muy bien el... ¿El qué? El semáforo, ¿no? En verde, cuando ya se ponga en verde. Por otro lado hay como cierta autoayuda, llamémoslo así, en las curvas que le permite a uno tomarlas con una facilidad muy chévere y no es que digo ah no pues le están ayudando al jugador no me parece muy muy interesante porque realmente cuando uno jugaba por ejemplo los clásicos más o menos era así te dan como unas medio ayudas en al curviar no pues por las diferentes eh, cuestiones técnicas y, y del gameplay que podrían dificultar realmente tomar como una curva exacta en, en, en, en una carretera dentro de estos juegos clásicos ahora como pueden ver el estilo de verdad es muy, muy, no sé si llamarlo minimalista en cuanto a lo que es la pista y sus alrededores esto... no está lleno de muchos detalles las pistas eh, y lo que más rescata es por ejemplo que el entorno, lo que se vence en el fondo, ¿no? los entornos que se ven en el fondo Creo que hay un botón para turbo, efectivamente es X en el caso, en el caso de que use un control de Xbox, es X y puedes usar el turbo pues por supuesto para lograr, lo que pasa cuando se toma mal las curvas, ¿ve? O sea, es una ayuda, hay una ayuda que presta él para tomar las curvas, pero no significa que en verdad las pueda uno tomar eh, con tranquilidad si uno no, no, obviamente no hace el giro. Uy, uy, que, ay, me ganó. ¡Ah! ¡Oh! La naveja de ese hijo de madre me ganó, pero es que fue en la, la, la pura llegadita. Bueno, al igual creo que aquí yo ya había ganado la copa de oro, así que no me preocupo. Pero si me suman esos puntos de monedas, no creo. ¿O sí? Esto, como les decía, la música es una de las cosas que más hay que destacar aquí en este juego. Porque realmente sí lo evoca uno a, a, a esos jueguitos, ¿no? Esas musiquitas eh, así, todas como aceleraditas eh, No sé si llamarlo a esto estilo Vaporwave Que se llama este tipo de melodías, no creo que sea Vaporwave Pero suena así, muy ochentero, o sea, lo único que le digo es muy ochentero <risa> Muy ochentero Esto, a ver qué otros aspectos del gameplay eh, tiene Creo que si uno se hace detrás de un carro Puede tomar cierto, o sea, si uno controla como la velocidad detrás de un carro, puede tomar velocidad por el solo hecho de ubicarse detrás del, del auto, le da cierto como nivel de velocidad por un. por unos breves momentos. Como pueden ver las pistas sí son variadas, pero lo que cambia es por supuesto el, el entorno pero como les digo es un entorno muy muy minimalista no muy sencillito pero es que así se veían efectivamente esas pistas de, de, de, de carreras de por ejemplo de, de top gear era más o menos así o sea las pistas básicas con algunos obstáculos a los lados y según el lugar no si era desierto si era yo qué sé en una ciudad entonces lo que se veía siempre al fondo era efectivamente Entornos relacionados con ese lugar Entonces, por ejemplo, en este caso vemos el desierto Y la ciudad allá al fondo, ¿no? Bueno, usemos el turbo Porque ya estamos en la última huerta Ahí, por ejemplo, podemos ver el ma Ah, bueno, creo que mi cara en este momento Lo que sí tapa es La velocidad que lleva mi auto No sé si la parte del turbo La pueden ver o mi cara también la tapará pero básicamente ahí debajo de donde dice la velocidad que llevo está en la cantidad de turbo que tengo. En este momento obviamente ya me queda, puedo usar tres creo que por, por, por pista. En este momento me queda uno que es el que acabo de usar y básicamente he ganado. Pero no tomé todos los, uy me dieron un un logro, he desbloqueado un logro del juego. Creo que es el de haber sobrepasado a mi propio fantasmita, ¿no? Porque yo ya había, como les digo, ya había hecho esta pística Ah, otra cosa, este juego, yo, me, yo descubrí que este juego era latinoamericano, o más específicamente de Brasil, fue porque me di cuenta que lo tenía en biblioteca, eh, en algún momento lo había obtenido, no, no me había dado cuenta, eh, posiblemente este fue obtenido de forma gratuita en la Epic Store, si no estoy mal, y cuando me di cuenta yo dije, oiga, yo tengo este juego, me gustaría jugarlo, lo empecé a jugar y, y dije, oiga, pero ¿quién ha hecho este juego tan bonito?, porque pues, después de todo se trata de un juego de un juego que realmente rescata mucho eh, el estilo retro de estos jueguitos de carros. Además de que facilita mucho, o sea, este es un juego básicamente para entretener, para disfrutar en familia. Porque además creo que pueden jugar hasta cuatro jugadores, por ejemplo en el caso del PC pueden jugar hasta cuatro jugadores. Entonces, póngale que si quieren jugar con sus hermanos, con sus hermanas, con su novia, con su papá, con su mamá, lo pueden hacer y es, ese es el enfoque del juego divertir porque, eh, porque eso es lo que hace es, es muy sencillo entonces al, al ofrecer controles tan sencillos permite que se puedan integrar otros miembros de la familia no pues obviamente si si, un, si jugamos un juego de autos con más cosas como cambios esto, manuales de pronto que tengo que escoger un carro perfecto para yo qué sé para pistas de hielo o para pistas de yo no yo que yo qué sé eh, para terreno mojado, que yo no sé qué. Entonces, obviamente, pues de pronto se puede hacer complicado para cualquiera que quiera jugar con uno. Porque pues, todos esos conceptos se le pueden. Ah, le pueden parecer molestos y completos. Y lo que ofrece este juego es sencillez. Sencillez, como jugar un Mario Kart, o como jugar. Sí, creo que un Mario Kart y bueno, y similares, ¿no? Hay otros juegos que se parecen mucho a, lo, a los Mario Kart. Como los Crash Bandicoot también, el de, el de carreras, ¿no? Crash Cars, que se llama. Y así, y pues obviamente como ya lo hemos dicho, pues evocando a estos jueguitos de la Nintendo clásicos Ah, me he estrellado mucho en esta pista, he tenido muchos problemas Lo bueno es que recogí todos los, los combos esos azulitos, pero ya, ya perdí aquí ya hoy de tercis Y si no estoy mal allá es la, la llegada, sí, efectivamente quedé segundas y hasta mi, mi fantasma me ha superado La única diferencia es que obtuve todas las, las medallitas pero no hubo, no hubo más, no hubo nada, nada, nada, nada, a ver, vamos, vamos a, no sé si a repetirla, la podré repetir, no, pues me... sí se sí, puede repetir, pero vamos a conocer otras pistas, ah, bueno, como les decía, como tengo el juego completo, pues puedo jugarlo todo, todo el modo, el modo del juego, aparte, ah, a me puedo cambiar de color a mi carrito, entonces puedo jugarlo completo y eso es lo interesante, o sea que en este caso no estamos hablando de una demo como solemos jugar muchas pruebas de juegos que vienen en camino que son latinoamericanos sino que en este caso esta es una demo Uy jopucha casi siempre al principio es difícil por la cantidad de autos que salen para esquivarlos y todos se golpean en contra todos entonces siempre es cansón esa parte Uy este sí es un deportivo muy chévere el que tiene este entonces sí, como pueden ver todos los escenarios son diferentes pero son muy bien planteados, ¿no? eh, Ya sea porque se relacionan con el lugar donde están, bueno, donde se experimentan, por decirlo así. Y también porque obviamente lo que buscan es que sea un, un plano muy sencillo. Entonces se ve siempre al fondo eh, lo que está relacionado con el lugar, ¿no? En este caso es como una zona montañosa, entonces se ven árboles altos. Y aparte de fondo, pues unas montañitas allá... Eh, esto como de, con nieve, ¿no? Bueno, ya hemos dado la primera vuelta, al parecer. Uy, acá está... Bueno, hoy de quintas aquí, pero está bien complicado esta... ¡Uy, qué bien! Recogí las medallas de acá. Creo que ahorita yo no las había podido recoger por alguna razón. Me ha dificultado. ¡Uy! Esta parte como no está tan delineada Si sí uno siente que se sale de la carretera Como que si uno no toma tiempo las curvas Se va a salir de la carretera bien tremendamente Ah, estas eran las que yo quería agarrar Ahora sí Ya con esto agarrado ya estoy más tranquilo Ahora tengo es que asegurarme de agarrar buena gasolina Y ganar Es lo que me queda Si gano esta base En esta voy a quedar de primeras Y aparte con todas las medallas Con todas las medallas obtenidas y creo que con toda la gasolina completa. No me tengo que estrellar porque si me estrello si sí pierdo gasolina, creo. Wow, estoy súper estoy bien. Y acá es donde donde más temo estrellarme. Ya, este aparacito ya lo pasé. La verdad es que si ustedes en algún momento tuvieron este juego en la Epic Game Store o lo compraron o lo tienen en Google Play, jueguenlo. Realmente es muy bonito. no los, Como les dije, los controles no son complicados es muy sencillo de comprender es, es divertido aparte mmm, también invita a la rejugabilidad porque como les digo eh, algunas pistas requieren recolectar medallas entonces si uno las quiere si uno quiere quedar de primer puesto con todas las medallas y con todo pues tiene que recoger todo entonces eso es lo chévere no aparte desbloqueas autos eh, eh, puedes desbloquear también otras cosas después no o sea por ejemplo ahorita estoy jugando el modo historia pero después tengo otros modos que puedes desbloquear por ejemplo, aquí okay, dice, si bloquea una modificación nueva, Valle de la Muerte. Esto es como... Dice, termina el tercer puesto en las carreras de mejora para mejorar todos tus coches. Mire, por ejemplo, esta es un, una pista de bonus. Sí, sí. Que entre los tres primeros puestos puedo mejorar mis autos. Y si los mejoro, eso me puede ayudar a, a rejugar algunas carreras donde de pronto no me fue tan bien. Entonces, juguemos, ¿no? Miren, incluso obtengo una mejora que es para todos los coches. Dice, termina el tercero posición o mejor para conseguir una mejora, entonces vamos, vamos, vamos por esa mejora pero esta que no sé qué tipo de mejora es, es la primera vez que juego una pista de estas Valle de la muerte, calaveras, y uy es una pista hasta pues, que se parece sencilla, ¿no? es cuadradita bueno, eso es, eso es otra de las cosas que ustedes pueden ver, ¿no? aparte que nos va mostrando el puesto que el, el puesto va en la mitad, digamos por ejemplo en este momento vamos de... ah bueno de... cuando pasamos a alguien es cuando nos muestra el puesto en el que quedamos pero por lo general el puesto siempre está estático en la parte izquierda superior Aparte nos dice cuántas vueltas vamos Nos dice el tiempo que vamos de, de cada vuelta Y aparte nos muestra la pista La forma de la pista y nuestra ubicación en, Con respecto al que va de primeras Y a los otros, ¿no? Pero siempre muestran dos puntos principales Que somos nosotros y el que va de primeras ¡Uy! Bueno, ahí por ejemplo golpeó un carro Y ya voy de cestas, qué bien no, pues creo que en verdad no está tan difícil para quedar de, de terceras o de primeras en esta pista. Claro está que porque la cantidad de vueltas nos puede sí complicar un poco la vida, ¿no? Tantas vueltas siempre implican muchas posibilidades. Por otro lado, me he sentido un poco feliz en este sentido también de descubrir estos jueguitos porque esto de Brasil no habíamos nombrado juegos y últimamente tenemos ya tres o cuatro juegos eh, eh, de Brasil que se han incorporado pues a nuestros gameplays de videojuegos latinoamericanos Yo voy a seguir jugando este juego, posiblemente en algún momento incluso lo juegue en un directo Pero aquí vamos a jugar pues lo que, lo que consideremos parte del gameplay Que consi con consigamos disfrutar un poco, mostrar y que ustedes también sean partícipes de ello pero como les digo, a mí sí me ha encantado y siento que puede ser un juego para pasar una buena tarde con los amigos o con la familia y para desbloquearlo. O sea, Mira, que de hay terceras, qué bien. Para desbloquear todas las cosas, o sea, está entretenido. No sé si incluso en Epic tendrá logros, pero creo que sí, debe tener. Bueno, elige una mejora, vamos a ver qué mejoras nos pueden dar. Suspensión, nos da más velocidad y mejora en la dirección. Ok, o sea que nos da me mejor estabilidad a altas velocidades. O oh, velocidad más nitro. Oh, interesante. O sea que puede mejorar nuestro nitro, ¿no? Y este es velocidad más aceleración. Uy, uh, interesante. Creo que me voy a ir por la velocidad de aceleración. Necesitamos esas dos cosas para siempre mantenernos como en la pista lo más rápido posible, especialmente cuando nos estrellamos y eso, ¿no? El turbo, pues, es algo que sí se puede obtener y que también es útil, pero como el turbo son solo tres, pues, si uno los usa bien, creo que puede ser hasta, no sé, de pronto representar dificultad. Esta es la pista que hicimos ahorita. Ahora esta es la otra que vamos a hacer, que es un bosque. Ahí nos va mostrando como los... las pistas. Ah, miren las mejoras que se le hicieron. Interesante. Ahí dice, una mejora instalada y nos muestra lo que ha mejorado. La aceleración y la velocidad máxima. Oye, qué chévere, eso me gusta. Me gusta porque si se pueden mejorar los carros, eso le da mucha versatilidad al juego. Sin, vuelvo y digo, sin llegar a ser complicado. Uy, salí con turbo, qué bien. Entonces uno, ah, no, que quiero completar todas las pistas. Que quiero recoger todas las medallas. Que quiero, yo qué sé, tantas cosas. Entonces pues a la final el juego tiene muchas opciones para rejugabilidad no se vuelve tampoco aburrido porque aunque evoque estos juegos de, de, de las nintendo eh, así de esta forma tan clásica y tan bonita no significa que vaya a ser un juego aburrido o, o, o mal hecho aparte realmente vuelvo y digo la parte de la banda sonora es, es maravillosa realmente se siente como eh, escuchando estas musiquitas así todas ochenteras todas noventeras que a uno le gustaban escuchar, pero en el Todd GR creo que más o menos teníamos este tipo de, de musiquita ahí acompañándonos durante la carrera. Se me acabó el turbo, así que ahora dependo full, full, full de mi capacidad de... ¡Uy! Por acá hay unas... por acá están mis... Las, las medallas que me faltan están por acá. ¡Ay! Las recogí, por fin. Y voy en el tercer puesto. ¡Uy! No, no creo que alcance a, a, este, a este tipo, por ejemplo. No, antes lo impulsé, qué pendejo. No, no, yo puedo. Segundo, primero, necesito llegar. Primero, primero. Podré, podré. No, por un poquito. Ah, joder, madre. Pedalla de plata, pero por lo menos recogí todas los, las fichas. Eso, qué bien. Bueno, bueno, al menos. Al menos, al menos. Eh, bueno, y finalicemos con el de Hollywood. Creo que sería como lo adecuado para ya terminar el gameplay de este videojuego. Por lo menos de esta parte, ¿no? Como les digo, el modo historia tiene más lugares para recoger. Pero esto, esto es lo que vamos a, a mostrar en este gameplay. Para que ustedes por lo menos se hagan una idea de cómo es algo. Miren tan bonito. Uy, este escenario es una maravilla. Es una maravilla, incluso me hace acordar de, de cuando busco música va Vaporwave que siempre muestra un escenario así como de una, un sol en el fondo y, y una pista de colores ahí sonando al ritmo de la música. ¡Ah! Está estrecha esta carreterita, está más, más pequeñita que las otras que he jugado. Me, están poniendo, me la están poniendo difícil. Y las curvas aquí sí están más complicadas de agarrar. Miren, por ejemplo, ahí la intenta ayudarle a uno agarrando la curva. Pero si uno no la toma, graves. Ahí queda uno también baila. ¡Ah! Y esas medallitas. No, las necesitaba. Oiga, tres vueltas restantes? ¿Este de cuántas vueltas es? ¿De cuántas vueltas es este? Bueno, acá hay más medallas. Hay que recogerlas también para completar. ¡Ah! Quinto. Pero está complicado, está complicado... Están muy estrechas estas callecitas Y me compliquen, no, otra vez las medallas Esas medallas me toca acordarme Ya llegando, me toca hacerme más a la izquierda Para poderlas recoger Porque se me olvida Pero aquí sí podemos Ay, otra vez me estrellé pero Es que esa curvita aparece así de repente Así entonces uno queda como ¡Ah! ¡Señor, aquí están! ¡Sí, lo logré! Oiga, pero sigo de terceras y es que el primero está lejos todavía, no, no, no, lo creo, no lo creo lograr alcanzar. Esta es la última vuelta. Ahí, ahí vi la cabecita de uno, ahí vi la cabecita de uno. Ahí la vi. Ahí va uno, ahí va uno. Pero no está. Muy lejos, muy lejos, señor usted. ¡Oh, lo logré! ¡Segundo! ¡Ay, como raro que me dejen de segundas! Bueno, segundo puesto. todas las medallitas, eso sí. No, pero es que es importante quedar de primeras Porque le dan muchos más puntos Y con los puntos es con los que uno compra carros Amigos míos Ah no, ya, terminé Terminé, terminé Los Ángeles, ¿no? Ahora, uy, la siguiente Copa Chile ¿Y cuál es la siguiente después de Chile? Y aparte que me dan Un nuevo modo de juego, Torneo de Novatos Ah, miren Ya desbloqueamos Torneo de Novatos Desbloqueamos Modo aven Aventuras Bueno, interesante Miren, ejemplo, el próximo es en Brasil. Después sigue Sudáfrica. ¿Cuál es el último mundo? Emiratos Árabes, India. Uy, hay varios lugares. Grecia. Eh, China. Uy, las pistas de China deben ser las de Japón también. Hawái, wow. Pero bueno, venga, veamos. Ah, no, las de Los Ángeles todavía faltan más. Pero, pero ya con lo que logramos de puntaje es que podemos desbloquear el siguiente nivel, que es obviamente el que vimos. Que es Chile. Esto quiero ver eh, antes ya de, de que esto, ir al modo normal. Modo del juego o sea, el menú principal. Ah, esto es lo, lo que nos dijeron. Aventuras que es como que, a ver, qué dice aventuras Crucero para un grato paseo por la playa Ah, bueno, ok. Son carreras que hay que completar con estos autos para desbloquear nuevos aspectos Es como lo entiendo Y torneo novato es para, pero no sé si es multijugador o qué, no entiendo son como pistas, ah ok, esto sí se parece un poquito más a, a Mario Kart o así, juegos similares en donde te dan cuatro pistas y básicamente ese es eso, un torneo, todos se enfrentan contra todos no sé si también incluye la máquina eh, la Ia y pues obviamente los mejores de va por puntos no el que quede primeras tantos puntos y así y se suman los cuatro los puntajes que tuvo en las cuatro pistas y ahí se define el ganador no creo que debe ser así esto pero pero bueno está muy chévere este modo resistencia también debe ser interesante esto el, como les digo el juego no es para aburrirse o sea es muy sencillo pero eso no es razón para uno decir no pues así con eso eso no tiene nada de, de gracia ni de interés ya les dije, tiene muchas cosas interesantes, eh, muchos autos diferentes para coleccionar, estos esto, estilos de, de autos también, obviamente, eh, pues obviamente ver las pistas, desbloquear todo, todas las copas, mmm, los modos de juego, este aventura, por ejemplo, me parece interesante. Entonces, realmente, pues los chicos de Aquiris eh, pues qué interesante haber hecho un juego así y haberse como acordado de, de esta generación que creció con, con estos juegos de carros tan clásicos eh, que valía la pena como traerlos utilizando de nuevo pues obviamente la tecnología que hay ahora para hacer juegos hacerlos obviamente más bonitos más bellos y eso pero sin perder ese, ese esa esencia entonces bueno, pues amigos, eso es todo. Si tienen Horizon Chase Turbo, pues jueguenlo Creo que en la Epic Store, como les digo, en algún momento estuvo gratis. Y yo creo que fue en algunos de esos momentos que yo lo reclamé. Y por eso lo tengo. Y lo voy a jugar, lo voy a terminar, lo voy a vencer. Y espero ustedes también lo prueben. Le he hecho una probadita también. ¿eh? Recuerden, está obviamente para Android, iOS, eh, PlayStation 4. Ahí les nombré Switch, eh, iOS one Mejor dicho, o sea, hay opciones para jugarlo si lo tienen en alguna de esas plataformas. Y bueno amigos eso es todo, no olviden darme like, comentar, suscribirse y pues decirme qué les ha parecido este juego. Nos vemos en la próxima, bye bye.